Hola, soy Ramón Zarrate, estoy muy emocionado en compartir este completísimo sistema para potencializar, desarrollar y crecer tu presencia en internet. En los siguientes minutos te voy a dar a conocer todo lo que el sistema de Power Lead System puede hacer por tu negocio. Te permitirá generar todos los días prospectos a tu negocio, aún siendo principiante. Es sencillo y con la cantidad de plantillas para seleccionar y modificar, tendrás presencia profesional en internet de inmediato. Si tú tienes un negocio que promover, felicidades. Y si no lo tienes, podrás promover este increíble sistema generando espectaculares comisiones. Utilizarás un sistema similar a este y lo podrás personalizar. Podrás alojar varios dominios e ilimitados subdominios para cada uno de tus proyectos. Crearás ilimitadas páginas web, páginas de captura, páginas de aterrizaje, autorrespondedor, hangouts, campañas de mail marketing, en fin, todos los elementos que requieres para una excelente presencia en Internet. En forma adicional, te ofrecemos una plataforma de entrenamiento permanente para usar el sistema con videos traducidos al español. Por otro lado, Apoyaremos a 30 personas en la estrategia para su nicho de mercado, su marca personal y de su negocio. Revisando con cada uno sus contenidos persuasivos. Importante mencionar que este ofrecimiento es para las 30 primeras personas que se inscriban, ya que atender a un número mayor sería humanamente imposible. Conforme se registren, programaremos reuniones online para platicar sobre tu estrategia particular. Tendremos webinars semanales para platicar sobre los contenidos de sus proyectos. Bienvenido, aprovecha esta gran oportunidad, no te la puedes perder.